chicos cómo estáis estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos en eh, bueno estamos probando juegos de nuevo de los de la nintendo switch como el de que jugamos el otro día a Sí, el super mario, mario pues ahora el donkey kong vamos a empezar hombre por favor dos jugadores eh... Dos jugadores pero, eh, a. Juego, juego A, juego B Yo este juego realmente jugar, jugar, jugar Nada, nada es nada Así que Ay, vamos a ver cómo se me empiezo da Empiezo yo Venga, dale Aquí podemos ver que los gráficos son totalmente impresionantes eh, Chachis. Sí, totales, son totales los gráficos, son un sonido un... <ríe> increíble, Dolby, Dolby Digital. Lo he hecho. Muy bien. Es la fase 2. Ah, pero igual que Mario en Mario, Super Mario el otro día, que no, hasta que tú no pierdas no, no cambia. Sí, es Pues vaya rollo. Pero es un poco difícil este. Es, es un más... poco nada más, ¿no? Venga, es, más... Todo, ver. es más que el otro, más que el otro, ¿tú crees? Sí, en un día acaba el, el, el, el juego ese de Super Mario o Bros. En un día. Sí. Yo pensaba que lo terminaríamos en unos mil años, o, ¿no? <risa> ya estoy en el final. ¿Esto es el final? Sí. Es que hay tres fases. Ah. Bueno, pero vi que ponía dos jugadores A, dos jugadores B. ¿Será que hay dos modalidades? ¡Anda! Te toca. Te acabas de matar. Vamos a ver, eh. Lo que no sé si.. ¿Móvente! Ah, sí, sí, sí. Espérate. Ah, espera, espera, espera, pero, phải... Ay, bien, bien, bien, bien. Rápido. Let's go, let's si go. Viene, eh, si viene uh -huh. esos pe barbitos. ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Cómo se coge? ¿Cómo se Bien, toma, toma, toma. Ahora hay toma, toma, toma, toma, cal... toma, toma, toma, toma, bien. Toma, castaña, toma castaña. Jimmy. ¿Y cómo subo? Ah, es no ah, puedes subir cuando ah, llevas el mantillo. Ah, ¡Salta! Ah, ¡Ay, no! he ah, salido! Ah, ¡Espera! ¡Me da mucho susto! ¡No! <risa> ¡Ay, mamá. Venga, vámonos. Ah, ahora tú, ahora tú, venga. Estoy en la cena. Venga, dale, dale, dale caña. Dale caña. Uy, uy, uy, uy. El suelo se rompe bajo tus pies, Sergio. Tienes que tener mucho cuidado. Es un bolso, el bolso de la princesa que se lo habrá perdido, ¿no? Sí, también un paraguas también había, es para conseguir puntos. Ah, hay que devolversela a la princesa que eso vale dinero. Y esos sí, fantasmas no puedes contra ellos. Sí puedo, pero es que. <risa> Venga, a ver, yo que soy el mejor, perdiendo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a subir, subimos, subimos, vamos, let's go, let's go, let's go. Espera, eh, eh, eh, ¿ese fue que va a Pero ¿por qué no ha cogido el martillo? ¿Por qué no ha cogido el martillo? Venga, me a mí. me queda una vida. Venga, venga, venga, me venga. Me queda una vida. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Hay que conseguir en la final... Todo bueno, y si pierden la, todas las vidas, ¿qué? Del principio otra vez? ¿eh? Sí. Guay. Corre, corre corriendo. Ah. Flamenquito. El flamenquito. venga hombre. Ay el fantasma. Uy, me fantasma. Qué emoción. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que ya es tuyo! ¡Que ya es tuyo, chaval! ¡Tu, tu, ru, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Dios, es que la música esta, esto es impresionante, esto... ¿Y ahora qué hacemos con Donkey Kong? Que lo tiene ahí al lado? Mira... Hay que conseguir todas estas... ¿Has visto las que he conseguido? Sí, sí, sí, los cuadraditos, de eso... Sí, eso, para que verás... Ya está... Ahora... ¡Ah! Con... ¿Y ahora se derriba todo a lo mejor? Sí... ¡Adiós, Donkey Kong! ¡Saca! ¡Uy! ¡Oh, ¡Qué bonito es el amor! ¡Muy bien! Ahora lo he pero cuando lo consigo también vuelvo desde al principio. Eh, pero empiezas tú. Sí, porque ¿Y, sí. ¿Y yo cuando empiezo? La <risas> la Esto es. Esto es tope, esto es tope. A ver, ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ay, ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! la la la la la la la la ¡Tope! Venga, la la la la la y todo! Pero si tocas la amarillo del ascensor te mueres No, no. se por pero te mueres ¡Dios! ¡Corre corriendo! ¿Pero pero dónde vas? Iba a volver para coger el Venga, bolso! ¡Venga! ¡Que esta es la mía! ¡Tengo por lo menos la primera! ¡La primera por lo menos tengo que hacerla! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que soy malo no! Lo Me va a super hermano. Ah, gracias, hijo. Yo también te quiero mucho, ¿eh? Yo sé que tú. A tu padre. ¡Ah! ¿Pero por qué? No te da tiempo. No me ha tiempo. Te daría dos. Total, sí. sí de todos modos. Todo, de todos modos todo modo voy por la misma fase. ¿Qué más? Ya aprenderé, ya. Y cuando aprenda. Verá, será flipante. Pero si se no matado sí, sí pero es que eso me mata. Pero pero no te ha hecho nada. Es que es porque me quedo en la punta. Mira, ahí en esa punta. Obvio. No bueno, tío. No bueno, no bueno, tío. Uy, pero, no, uy qué no, poquito. No, poquito no, uy, qué poquito te ha faltado. <ríe> Otra vez al final. Venga, vamos. ¿Y ya está? ¿Ya no es más fácil? No, ya no No, no, no se comieron mucho el tarro, eh pa... <risa> La verdad no, no... Hombre, los malo clásicos culita, son los así, clásicos así, Pero el tarro, culito, el tarro no así, se lo comieron así, mucho culito, Así, sí, así Si yo deja el reggaetón ya, anda <risa> Siéntate ya Venga, vamos ya, Tú ya te entra. crees, niño Vamos, ¡ah! jaja ja, gay now gain over probamos el B a ver qué hay prueba el B el B el B, vamos a ver qué es lo que hay en el B, ¿vale? Yo creo que no hay nada que no, algo habrá, ¿no? Necesito <risa> si lo mismo No ves, te lo he dicho O a lo mejor es que es más rápido No lo sé a lo mejor es más mejor Es verdad es verdad más rápido es, es mi que... personaje <risa> Porque me faltaba no. <risa> Era malo yo con el otro, era tú, era, era... ¡Chau, Dios, vamos Dios, va rápido, todo! Oh. Esto sí que es difícil ¡Ah, visto que le sale un arito? Un arito como de... no! vámonos, no! vámonos, no! Vámonos, vámonos, que no! todo, que viene todo por mí Y yo he sido bueno, yo no! ¡Ah, he no! Mira no! rápido ¡Dale, dale, go! Ya lo vas a conseguir. Que no, que no se mueve. ¡Ay! No fin! <ríe> Dios, qué bueno soy, qué bueno soy, soy total tío. Vámonos, Vámonos de compras, señorita. Mira, de mis beneficios. Vamos Harry Potter. What. Venga que yo lo he hecho este, ¿eh? Y mira que yo que soy malo, pero malo, no, no del malo, sino del malo, malo. Como me gusta cuando es Saca en toda la boca. Bien, bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos progresando, vamos progresando Yo lo he hecho y el Sergio no Esto, esto, esto es flipar Mira cómo yo subo mis escabelita Tranquilito, con buen pacito. Y meneando el culito, meneando el culito Meneando el culito, meneando el culito ¡Vamos allá! bien ¡Yupi! ¡Yay! ¡Qué guachis! ¡No! ¡Venga, Flyer, ¡Juan! oh! oh! oh es! ¡Oh, yeah, oh, oh, oh, my god, oh, yeah. oh my god! Venga, venga, sube, sube, sube, sube sube. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Coge tu oh, martillo, yeah. hombre! ¡Cuidado! ¡Oh, yeah! Uy, ya cien oh, punta, cien yeah. puntaco! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Hala. <risa> ¡Oh, yeah! Que no digas oh, más, yeah. oh, yeah, que me da mucho calor. ¡Venga, vámonos! ¡Bien, bien, bien, bien! progresa adecuadamente! ¡Chupi, chupi! ¡Vámonos! ¡Guay! ¡Chupi, guay, guay. Chupi, guay. Chupi, guay. chupi, guay, guay, guay, guay Uy, el bicho ese que va saltando, que... ¿por qué no coges el... esto eh, el paraguas ese de Miss Daisy ese que hay ahí? Me da igual, porque me da igual? Porque quiero que se quede así y ahora, ahora no tendrá nada Uy, uy, uy, uy, uy, uy Pues te está rozando el culete, ¿lo has visto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra Mira, vez, ay, ay. la final! ¡La final, the final, the final! Fire ¡Falz! Ten cuidado que estés más, más rápido, ¿eh? Pues sí. ¡Venga, saca, saca! ¡Ja, <risa> ja, ja, ja! ¡No puedes! El sonido de los pasos es brutal, ¿eh? Esto es que usará botas de goma. ¡Aquí, <risa> dale dale dale venga venga saca muy bien ah es que los puedes matar cuando se ponen así de ese color ¿ha visto sí bueno sube a ah no no matame, no sube. puedo con el matillo ni saltar sube sube sube ya me falta uno ya me falta corre, uno corre corre corre vamos vamos vamos vamos no ah bueno sí sí espera que como que no venga dale ahora ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué bonito es el amor! Muy bien. Hmm. Otra vez... Eh, bueno, ese eres tú, ¿no? Todavía... Son boniatos. Oh, ¿Qué está tirando? ¿Boniatos? Sí, boniatos asados. Está tirando barriles, barriles. Barriles de pedos. ¡Hala! Oh, venga. Vámonos, vámonos, que no, El barril de pedo me ha a, a, a, a, me ha, me he, he hecho polvo. ha he hecho polvo? Sí. Mira, yo subo por aquí. Vamos a subir la escalerita como un niño bueno. Venga, subimos la escalerita. Vamos a coger el paraguas para la princesa para dárselo cuando diga. ¡Ay, qué guapo, mi, mi super Mario! ¡Oh! <risa> Chiquillo sí, que mal, por dios ¡Ay no, eso duele! a ver. Bueno, vale, después de, vamos a jugar esta partida Y después probamos otro, venga Vamos a probar que esto de Super Mario Es un poco adictivo, flipante Por algún motivo extraño El sonido a, a botas de goma Este sonido a botas de goma Es atrayante Pero chiquillo, falta para otro lado no, pa, no para adelante, a ver Venga, me toca, vamos allá Let's go, let's go, Mario. Ay, no te vayas tan lejos, ahí oh, pasa. No hagas tanto ruidito y sube. ¡Oh! <risa> te ha pasado eso. ¡Me ha quemado el culo! <risa> se ha quemado tanto que hasta se ha ido. Al cielo. Al cielo, con él. El... Venga que vamos. Oh tú, tú, my tú, god. Tu, tú, tú, tú, tú. tú, tú. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ah, ah, ah, ahí. ¡Cuidado, cuidado! ¡No podía ser tan ¡Que tío? yo baja, baja y después vuelva a subir! ¡Pero si va a bajar el jardín! Vamos, vamos, vamos, Mario, Mario, vamos. Let's go, Mario. En Me tres con... segundos Let's puede go, hacer te Ma Mario Pikachu. Ah, te quedas acá. ¡Ey! Pero qué hace? Ya, venga, ya está, ya se me ha ido Pensaba que era yo, pensaba que era yo Dale, dale, dale, dale, dale, corre, que viene el fueguecillo ese raro Me viene muy rápido, míralo Busca, Hola, buscando Hola, que mate, señorito que quemarte el culo, Hola, venga señorito. Hola Vamos, tú ves, ¿Y yo, ¿Por espera, qué? venga ¿Qué hago? Si no pasa nada, hombre, hombre Verá, verá, cuando empiecen los barriles cada vez más, verá, verá <ríe> la, la, la, la, la, la, la... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Qué número ya! Venga, me toca, me toca, vámonos Mario, vamos a darle caña a este Donkey Kong A ver, subimos por aquí con unos gráficos que deslumbran Me está dejando la visión, me va a dar un ataque de Vinecia de los super gráficos que tiene. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? ¿Eh? Ah. Ah. Ah. Ah. Bien. Bien. Subimos. Let's go, Mario. Mario, Mario, Mario, muévete. Venga, bien. No volvas a acabar el juego. Seguramente no. Pero bueno. Todo el mundo lo sabe. Todo el no hace mundo... Hace lo... falta de... no digo. Todo... <risa> tú vas muy chulito, ¿eh? tú Vamos de sobrao, eh, vamos a ver, ¿eh? A este niño muy chulito, muy sobrado, muy todo ¡Oh! <risa> Pues es verdad, todo el mundo lo sabe